Verano es la Disneylandia del pescado azul, atunes, albacoras, bonitos, cimarrones, sardinas, caballas, están todos en su mejor momento y son perfectos para hacer un escabeche bestial. Hoy os traigo mi receta de escabeche perfecta. Uses el pescado que uses, asegúrate primero que es muy fresco y pídele al pescadero que te lo limpie en lomos procurando no dejar ninguna espina. Qué bonito el bonito, ¿verdad? <risa> saca este lomo y así de bonito te quedaría un lomo limpio de bonito <ríe> córtatelo ahora en trozos de más o menos dos dedos cuando lo tengas todo cortado le vas a poner sal sin miedo bastante pimienta negra y como no podía ser de otra manera el toque gypsy cáscara de limón rayada. chavales donde hay limón hay alegría Atiende el fuego, echa un buen chorro de aceite de oliva, no te cortes con esto, mueve bien el pescado para que esté bien alineado y con cuidado te vas directo al fuego. Es importante que esto va a ser solamente un par de minutos, quieres que el fuego esté muy fuerte y que solamente se dore por fuera. Y cuando pasen esos dos minutos, esto es exactamente lo que quieres que suceda. Dorado por fuera y muy jugoso por dentro. Sácatelo a una bandeja. <risa> y es que así solo, ya está bestial. Reserva el bonito. Vamos ahora con las verduras. Muy importante, no limpies la olla. Ahí, donde has marcado el bonito, es donde está la mitad de sabor del escabeche. Cógete una cebolla tierna y córtatela en tiras finas. Cógete ahora una zanahoria. Si tienes el verde, mejor. Y si lo tienes con verde, lo que tienes que hacer es reservarte todas estas hojas porque vas a ver lo que vamos a hacer luego con ellas. Quítate la parte del tallo y córtatela también en tiras lo más finas que puedas. El escabeche admite todas las verduras que le quieras meter. Hay gente que le mete hinojo, pimiento, eh, pimiento rojo, pimiento verde, hasta patata. Ponle lo que te dé la gana, ponle las especias que quieras y las verduras que quieras porque va a funcionar seguro. A mí me gusta hacerlo solo con zanahoria, cebolla, ajo y un par de cositas más que os va a dejar flipando. Voy a meterle también media ramita de apio cortada fina. Y para terminar con lo más común de lo que suele tener un escabeche, media cabeza de ajo. Cógete la cabeza entera y córtatela a la mitad. Se la vas a meter así con piel y todo. Primer ingrediente gypsy y aquí más justificado que nunca, peladura de cítricos. Yo le voy a meter naranja... Un par de trozos y limón. Con pomelo queda espectacular también. Y aquí tiene mucho sentido. El ácido del vinagre, junto con el afrutado de la piel de los cítricos, te va a dar un toque increíble. Y para terminar, de momento, le vas a poner un par o tres de rodajas de jengibre. Enciende ahora el fuego, pon en la olla que habías cocinado el pescado más o menos un vaso de aceite de oliva virgen y empieza a echarle fiesta ajos el jengibre las peladuras de cítricos y el resto de todas las verduras ponle ahora unas bolas de pimienta negra un par de hojitas de laurel un toque de sal y remuévelo todo bien cocina todo esto no mucho suavemente durante más o menos unos 3 minutos que empiece a ablandarse la verdura y cuando haya pasado ese tiempo le vas a poner media cucharadita de pimentón ahumado de la vera remueves bien y atento porque viene la magia es importante que el pimentón no se te queme cógete ahora medio vaso de vino blanco junto con medio vaso de vinagre y se lo echas todas las verduras cocina esto durante unos 6-7 minutos está buenísimo y vamos a preparar el último toque gypsy. córtate las hojas de zanahoria así bastas unos rabanitos en cuatro o cinco trozos cada uno y atento porque nada vas a alucinar el escabeche es una de las cosas más ricas que existen en el mundo y el último toque loco y que probablemente no hayas visto nunca en un escabeche las ciruelas pasas y esto es lo que lo va a acabar de llevar a la luna cógelo todo es precioso mira esto ahora solo lo tienes que tener aquí medio minuto que se caliente un poco sube el fuego al máximo y estás a dos minutos de ver el resultado final Tráete el bonito y con toda esta mezcla bien caliente, y esto es muy importante, bien caliente, se lo echas por encima. Si te lo quieres comer así, estará tremendo. Pero si tienes un poco de paciencia y lo dejas reposando unas horas, va a estar realmente increíble. Y si quieres conservarlo durante todo el invierno y tener un escabeche espectacular, para todo el año, lo único que tienes que hacer es metértelo en un frasco y cocinarlo al baño María durante aproximadamente media hora. Y tendrás un escabeche bestial para cuando te dé la real gana. <risa> escabeche de pescado azul Gipsy Style. Yeah.